Con miras a las elecciones nacionales y subnacionales, este martes comenzó la inscripción y la inscripción de militantes del movimiento al socialismo en el departamento de Chuquisaca. Nosotros oh, como departamento de Chiquisaca tenemos... Oh, eh, Inscribir a la militancia, a como también a los nuevos militantes, aproximadamente de 70 mil, 80 mil personas. Entonces, para ello se ha destinado también 1.500 libros para, a nivel departamental y para la ciudad de Sucre tenemos más o menos 700 libros. ¿no? Entonces, a partir de hoy ya estamos en eso de poder ya... Eh, trabajar, trabajo hormiga Para poder cumplir los plazos respectivos ¿no? Este proceso también tiene el objetivo De fortalecer al movimiento al socialismo A nivel nacional Y es por eso que nosotros llamamos a toda la militancia A sentirnos siempre orgullosos Hoy se inicia la gran tarea De la inscripción, la inscripción de los nuevos Militantes Y en este caso Los que también ya se han inscrito Esta inscripción, la inscripción con un, con un mensaje profundo El de ser parte de esta transformación social que hemos empezado. En Sucre se habilitaron 700 libros y para los demás municipios de Chuquisaca, 1.500.